Wow, te gustan los patitos y les hola. Wow, wow, wow, wow, wow, con wow, wow, wow, Con wow, patitas, no. Ven, dame la mano. No, aquí, aquí nada más no. Ya se quiere meterte anoche. Ese no es para que te metas. Ahora sí te va a tocar en verano, corazón. A ver. la mamá que nos grabe. Ay, agarra fuerte Ay, oye, Se va ¿se en tu zapato. Quiere ir noche? al agua. De noche se quiere ir al agua. Te quieres meter, pero ese está muy frío, mi amor. ¡Wow! Son los patitos. Están bien bonitos. Vente, Tenochi, No te puedes meter al agua. ¡Ay, Tenochi, Me das miedo. Vente para acá. Vi. No te puedes meter. Nos tuvimos que mover porque Tenochtit se quería unir a los patitos en el lago. Y, bueno, yo es. creo que con esto vamos a empezar nuestro video uh -huh. de cómo le hacemos para ser papás uh -huh. <risa> en Canadá sin querer tirar la toalla. <risa> es bien difícil este, ser papás estando este, quizás sin la ayuda de los abuelos, de los tíos, de algún familiar. Entonces, en uno de los comentarios en videos pasados nos preguntaban, oigan, ¿cómo lo hicieron, este, chicos, ustedes allá solos con un bebé? Este, nosotros definitivamente no pudimos hacerlo. Tiramos la toalla y nos regresamos a nuestro país. Se regresaron, si no mal recuerdo, los chicos eran de Colombia. Y ahora que ya están allá, dijeron, es que nos queremos regresar. Al verlos a ustedes de repente que ustedes puedan hacerlo pues me hace pensar que sí se puede y esa es la idea que tenemos ahorita al compartirles en este video cómo ha sido nuestra experiencia como padres cuidando ahorita ya de Tenochi que ya lleva, va a cumplir dos años el próximo mes y contarles nuestra experiencia ¿verdad amor? Sí porque pues es un tema eh, un poco pues yo creo que no hay una receta como muchos de ustedes sabrán que, que son papás de, de repente puede ser complicado, no hay ni bueno ni malo, pero hay que saber tener un equilibrio, siento yo. Ah, pues yo creo que el punto número uno, el eh, cual nos, bajo nuestra experiencia que nos ha funcionado, es trabajar en equipo. El trabajo en equipo es súper, súper básico para nosotros, porque... Si bien mi trabajo es estar tiempo completo con Tenoch, pues de repente es como imposible tener la batería al 100%. Y pues nos vamos turnando con ciertas actividades para que eh, Axel o yo podamos tener pues un momento de calma en el que podamos reponernos, en lo que podamos hacer nuestras actividades adicionales al trabajo y a las de Tenoch. El siguiente punto es el tema del childcare que nos toca justamente cuando estamos aquí en Canadá. Pues obviamente, como no se tienen esos familiares aquí en casa, este, pues una de las opciones que, que se puede considerar es justamente llevar a los niños al childcare, a la guardería. Pero nos lo llevamos con la sorpresa de que aquí casi no son tan... Eh, no están tan disponibles, ¿verdad amor? Sí, sí, sí. El tema de, de tener acceso a un child una guardería, la verdad es complicado porque al menos aquí en British Columbia o en Burnaby, Vancouver, eh, es difícil como que de tomar un, un, este, un lugar de una semana a otra o de un mes a otro. Hay que entrar a una lista de espera que inclusive puede tardar mínimo un año y de ahí pues puede que tu bebé llegue a cumplir los tres años y nunca te llame. Muchos recomiendan que cuando se está embarazada pues te inscribas para que a lo mejor en el primer año de vida de tu bebé pues ya te puedan llamar y tener acceso a este... A este recurso que pues ayuda bastante a los papás y, y si bien es un recurso que, que ayudaría muchísimo porque hay muchos papás nuevos o que ya este, llegaron a sus países de origen con sus hijos y que quieren tener acceso y no pueden. Entonces hay una sobredemanda de, de estos lugares, el gobierno está trabajando en ello para supuestamente abrir más lugares pero bueno es un proyecto que tienen a mediano plazo y pues mientras eso sucede pues seguramente nuestros hijos ya van a estar en el kinder o en, o en otras actividades entonces Axel les va a platicar <ríe> cómo es que nosotros le hemos hecho con el tema del daycare este pues sí justamente en el tema del daycare toca de repente un poquito pues dividirse en muchos tiempos la energía hay que separarla, hay que irla distribuyendo. Um, muchas veces eh, cada uno de nosotros quiere hacer actividades diferentes. Eh, tiempo que pues a veces es necesario repartir entre actividades personales, actividades familiares y actividades este, pues, eh, de la casa. ¿no? Entonces, eh, un tiempo que aprovecharíamos mucho en ese sentido es que pues esta noche estuviera en el daycare, mientras nosotros este, estamos en nuestras eh, actividades cotidianas. ¿no? Yo, yo de alguna manera, en el tema del trabajo, pues eh, en este caso nosotros somos una familia, pues ahorita ya de tres, este, yo me voy a trabajar, mi esposa se queda al cuidado completamente de Tenochito, es algo que ayuda demasiado, si de pronto los dos tuviéramos que trabajar, o sea, de qué manera, ¿no? O sea, no sería, no sería posible que los dos este, estuviéramos trabajando. En ese sentido, también el tema de las finanzas, pues te toca como que ajustarte un poquito más. Porque obviamente no es lo mismo que si estuvieras ganando con dos ingresos este, laborales, ¿no? Entonces es dividirse mucho el, el tiempo y aprovechar al máximo el poder estar con él. De alguna u otra manera, pues el que estemos con él, eh, ayuda mucho, pues. Una de las cosas que eh, nos hemos visto beneficiados como residentes permanentes es el tema de que tenemos acceso gratuito para tomar clases de inglés. Eh, estas escuelas solamente están abiertas para residentes permanentes y ciudadanos y también refugiados. entonces, <ríe> esto es lo bueno del asunto, ¿no? Que nosotros empezamos a preguntar y nos dijeron que teníamos la opción de eh, poder asistir a la escuela y que el gobierno nos ayudaba también con el daycare. Entonces la misma escuela donde yo tomo mis clases está el área de, de guardería para los niños que van menores a 5 años y esto no me permite a mí, pues obviamente mientras yo tomo mis clases de noche está en la guardería. Entonces es la única forma en la que ahorita pues hemos también podido como retomar un poco las actividades. Está padre porque pues yo ya no me preocupo de con quién lo voy a dejar o, o de cancelar ese plan de seguir pues preparándome con el tema del inglés. Entonces para mí es una gran ventaja porque ya son como tres horas en las que yo también como que digo ah, me puedo dar un relajo. Pues un, un respiro, un descanso, porque de repente es muy agotador ser papá sin que te, sin que tengas un soporte extra de, pues de papá, mamá, suegros, pues para muchos aquí, o sea, no somos los únicos, hay muchísimas familias que tienen esta situación y pues, pues yo creo que se, bueno, yo agradezco mucho que tengamos esta posibilidad. De, de tener acceso a estas clases de inglés y que a la par pues también nos puedan cuidar a nuestros pequeños. En ese tiempo que Ana se va a la, a la escuela de inglés, pues aprovecha como para matar este, dos pájaros de un tiro, que es el inglés y justamente con Tenochito. Lo mejor, lo que más me gusta es que no estamos pagando nada ahí, eso es uno de los privilegios que se tienen. Ya cuando eres residente permanente, puedes estar inscrito, estar recibiendo este eh, beneficio. Y una de las cosas es que nada, no, no cuesta nada, ¿no? Entonces, muy chido. El servicio y el trato que dan en el childcare es muy bueno. De repente, pues, Tenochito ya cuando llega, pues tiene un contacto como muy especial con las maestras. Se... Eh, como que tiene una conexión y pues nosotros como padres sentimos bonito, sentimos padre ver que él llegue y sea bien recibido, que lo traten con atención, con, con mucho cariño. Y eso es algo muy chido, o sea, nos sentimos muy agradecidos. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, para los que a lo mejor no tienen esta posibilidad o acceso a este servicio? Pues yo creo que sí, las cosas se ponen un poco más complicadas. Eh, nosotros hemos podido llevar y fluir eh, entre nosotros con el tema de ser papás, pues primero porque no no hay esa necesidad urgente como de tener un ingreso extra. Afortunadamente, pues con lo que gana Axel nos permite pues ir, este avanzar. Y la otra es que pues tenemos acceso a este servicio, entonces eso es un, una ventaja muy fuerte. Cuarto punto que nosotros consideramos muy importante para poder llevar este, el mantenimiento, el cuidado el cuidado de nuestro bebé siendo padres este, eh, en el extranjero, es el hecho de que siente todo padre de familia, cuando está al cuidado de su hijo, de sus hijos. El cual es que después de todos los llantos, después de todas las desveladas, después de todas las cargadas, <risa> después de todo ese sacrificio y esa pesadez física y hasta cierto punto a veces emocional, es el hecho de verlos sonreír. Cuando te sonríen, cuando van, te dicen papá, mamá, te abrazan, vas viendo el crecimiento, este, de, sus, de sus capacidades, van adquiriendo nuevas habilidades. Es ahí cuando dices, wow, qué padre ser papá de lo que me estaba perdiendo. Es una recompensa el ver eh, cómo te lo van agradeciendo con sonrisas, con alegrías, esos momentos inigualables que, que te da eh, ese pequeño, esa pequeña. Y es así como lo vamos eh, saliendo adelante, es nuestra paga, sí. que ellos estén bien que ellos estén saludables es nuestra motivación más grande. Sí, porque se siente horrible cuando los vemos enfermitos. O sea, no, no estamos enfermos nosotros, pero el hecho de verlos mal, pues es como si lo estuviéramos. Pero definitivamente verlo crecer, avanzar, ver sus habilidades cómo se van desarrollando, la verdad es bien padre. Y nos sentimos muy, muy afortunados, muy bendecidos, por tener estas oportunidades. Cuando les, les dijimos a varias personas que estábamos embarazadas, muchos nos dijeron, no van a poder, deben de traerse a su mamá, a su suegra, a quien sea, pero no van a poder, es muy difícil. Y pues esos comentarios venían de personas que ya habían tenido hijos, bueno, que tienen hijos. Y pues les compramos la idea, al grado que, que nosotros también pensábamos que no íbamos a poder. Pero no, aquí estamos, no pasa nada, vamos avanzando. Eh, no sé, creo que también influye mucho en nuestra personalidad, que nos dejamos huir, no nos preocupamos en exceso. Y pues también hemos tenido personas que nos han orientado y nos han dado consejos así súper... Súper importantes, entonces si ustedes tienen miedo de llegar con un bebé chiquito, un niño, con hijos ya más grandes, eh, o tener su familia aquí, echar raíces aquí, pues no se preocupen por el tema de que no van a poder, obviamente es cansado, no es lo mismo que a lo mejor un día llegues y se lo puedas dejar a tu mamá y tú poder salir, ¿no? Y, y poder descansar, tener como tu espacio como persona, como pareja. Pero pues tampoco es así como que imposible, ¿no? Porque hay veces en las que sí, son muy demandantes, pero hay veces que están súper tranquilos y podemos tener nuestro espacio. Entonces, esto está, está retador, pero tampoco es imposible. No se desanime. Sí, esa es una de las cosas que más nos puede este, impactar. El poder decir, no lo, vamos a, no lo vamos a conseguir, no lo vamos a lograr, tengo miedo, no va a ser posible. Entonces ese es un ejemplo, ese es uno de tantos, de que es posible, de que se puede, es cansado, pero se, se, se sale adelante y sobre todo no hay poder alguno que te dé esa sensación de ser padre, de tener esa alegría con tu pequeño o con tu pequeña y pues verlos crecer en un ambiente más seguro a lo que tenemos allá en Latinoamérica. Y pues lo bueno es este, que se estén en pareja, que los dos vean hacia el mismo camino, que los dos estén sintonizados, porque basta con que uno quiera conseguir algo muy diferente al otro, a la otra pareja, a la otra persona, y ya con eso se rompe todo. Se rompe todo y es muy importante que estén juntos, que estén pensando en el mismo camino, en el mismo puerto, que remen hacia el mismo lado. Esta ha sido nuestra experiencia de cómo le hacemos aquí, este, en el extranjero, aquí nosotros viviendo aquí en Canadá, como padres. Sin sí, familiar adicional. <risa> este, es bonito, es padre. Es padre, porque sí. ya nos toca involucrarnos 100% con nuestro, con nuestro hijo, quizás... Es una por otra la ventaja de, de a lo mejor tener a alguien más aquí o crecer con la familia, es que a lo mejor nos perderíamos etapas porque tendríamos la opción de poder trabajar los dos y solo llegar en las tardes, en las noches y pues perdernos todo lo que nuestros hijos van aprendiendo durante el trayecto de su vida. Y por otro lado pues nos toca estar 100% y... Pues nos ha gustado, la verdad es que lo estamos disfrutando bastante Y no sabemos, no sabemos qué va a pasar Si quizás en algún momento nos quedemos sin batería, no lo sé Pero, pero por ahora lo estamos disfrutando muchísimo Bueno Gonzayas, y esperamos en este momento que les haya gustado este video Háganos saber sus dudas, sus comentarios este, si les gustó, denle like, apóyenos dándole like. Eso es una de las acciones, una de las cosas que más nos motiva para que se sigan haciendo este tipo de videos semanalmente. Este, sus comentarios, sus buenas vibras, de la misma manera que se las mandamos a ustedes. Esperemos que, que, que estén con todo, que tengan mucho este. Mucha energía para este 2023. 23, ya. Estamos a unos días de que acabe el año. Y pues por aquí nos estaremos viendo, primeramente Dios, en próximos videos. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Bye bye. Feliz año nuevo y Navidad. Bye bye. Hello. To the lake? lake. Yes, it This just way. goes straight forward. Thank you so yeah. much. You too. Have a good day. Me falling a front of the